con solo acabar la partida como Peter Pan. Pensé en cosas bonitas pa' volar lejos del planeta de las mentiras. Imagina si otro te anima en rimas, quizás. Y es quizás por la mira, por lo que determina, te inclina el clima. Si quieres minar el clima, hay que saber empezar para saber cómo termina.